En, di en, en directo desde la Cámara de Comercio, en el evento Impacto Económico del AVE en Murcia. En la elaboración del estudio, realizado por la ingeniera eh, eh, Muruera, eh, eh, se han analizado las experiencias en ciudades españolas similares como Málaga y Alicante y también eh, las estrategias de aprovechamiento de las comunicaciones de otras ciudades europeas como Francia, Holanda y Alemania. Quiero agradecer de nuevo a la colaboración institucional de la Cámara de Comercio de Murcia y esperemos que el estudio que se presenta sea una aportación positiva para conocer las oportunidades que nos ofrecen estas modernas infraestructuras que deseamos que muy pronto puedan estar disponibles aquí. Gracias A ver si ahora se oye algo mejor comentarlo cuando intervenga. bien, pues eh, como hemos hablado, vamos a presentar el estudio de las oportunidades socioeconómicas que implicaría la llegada de la aves a en primer lugar, el objeto del trabajo sería estimar la demanda de viajeros y eh, una segunda parte de ver cuáles son las estrategias socioeconómicas e idóneas para, para aprovechar al máximo la llegada de viajeros. La... Eh, para la demanda de viajeros eh, se han visto situaciones análogas a la estación de Carmen de Lucia, como pueden ser la de Mala y Alicante y estaciones de tamaño similar. También se han en el área de influencia, pues en la población, el índice turístico, el índice de actividad económica, la competencia con la carretera y la economía, y en el empleo también en el sector. Por lo tanto, el área de influencia que tendría la llegada del AVE a Murcia sería toda la región de Murcia, es decir, todos los municipios de la región de se verían beneficiados desde Cartagena hasta la región de Europa. Y eh, se ha decir que bueno, este proyecto también se podrá realizar en un futuro eh, de igual forma para los que para el Se estima que actualmente hay unos otros equipos viajeros y la tendencia es que con la llegada de Aves se multiplique por tres este número hasta llegar a 1.600.000 pasajeros. Tenemos el ejemplo de Valencia que en, la, en el primer año de la llegada de, de AVE supuso un aumento del 200% de más de viajeros. Y ha llegado a su de Como bien han comentado, desde el siglo XIX, en el fondo ha habido mejoras sustanciales de ferrocarril en la región de Francia. Es importante también para el desarrollo del se que es este el de estudio. Y la metodología, es decir, el estudio que se va a llevar a cabo, sigue una metodología primero fundamentada en el área más cercana a la estación del carril, que es un método que el método No Place, que veremos a continuación, y también, pues, han estudiado países europeos como Holanda, Francia, Alemania y ciudades con el de la El método No Place relaciona la oferta de transporte ferroviario con la institución, la actividad económica que tenemos en un radio de influencia de 500 metros alrededor de la estación. También, veremos la generación de empleo a largo plazo, eh, que tendríamos, pues se localizaría alrededor de la estación del Carmen debido a la gran atracción de pues, eh, nuevos eh, empleos, nuevos negocios, nuevos sí. Tenemos dos, dos eh, escenarios comparativos, uno es el escenario actual, sin, sin AVE, y otro es el escenario cuando llegue la llegada de AVE. En el primer escenario, sin, sin AVE, lo que es actualmente, pues bueno, aquí aparece el modelo la representación de estaciones que existen en Albacete, Alicante, Valencia y eh, la diagonal marcaría pues, eh, la, el, el equilibrio que hay entre la oferta de transporte y la actividad económica. Es decir, que bueno, todos estos datos se basan en estudios estudio económico eh, y que muchas frecuente se encontraría no el modelo de frecuencia en pesa. Si pasamos al escenario B con la llegada del AVE, pues se puede observar que el aumento de una mejora del transporte público, del transporte eh, del AVE generaría una potencialidad de la actividad económica de un 17%, si, si se hace una mejora del transporte en eh, media. Sin embargo, si se hace eh, una, un aumento de esa, de esa llegada del AVE de forma máxima, es decir, el potencial máximo que obtendremos sería un 21% de aumento de la población y del empleo en determinados sectores económicos, como puede ser el dafro, salud y cultura, distribución industrial y servicios. Eh, aquí aparecen los datos, eh, bueno, ese aumento de producción de empleo puede ser hasta el 21%. Y eh, el segundo, la segunda parte de este estudio... Esos son los aspectos destacados en otros países europeos y en, esta, en la ciudad en de Maraga y Alicante que veremos a continuación cómo se pueden aplicar a la región. Eh, bueno, podemos ver los precios la, la y la frecuencia de intermodalidad. Habrá turistas que sean más sensibles al precio. Bueno, pues, se se generarían descuentos profesionales, de grupo, familias y luego los viajeros que tengan motivo laboral y educativo gracias tengan mayor sensibilidad frente a la región. La intermodalidad, por pues todas las estaciones nacionales e internacionales ya son intermodales, como es el ejemplo de Managua. El impacto en el sector hotelero y inmobiliario, sobre todo con el aumento de la segunda residencia, se aumentarán los viajes en fin de semana, los viajes internacionales, sobre todo los viajes entre ciudades con más de negocios y ciudades de segunda residencia. El impacto sobre actividades que crean sinergias con el perfil de turista que llega en el AVE, por ejemplo, no olvidemos que en la continuancia hay 12 campos de golf y eh, bueno, esos jugadores se alojarán en las residencias, en los hoteles, también se observarán en este tipo de cortes acuáticos. El impacto sobre los sectores de, de negocios y oficinas, es verdad que en el entorno de la estación del AVE se recalcificarán muchos de suelo y eh, se ha estimado que cuanto más nos acercamos a la estación donde existen AVE, eh, hay una mayor densificación edificatoria en altura para generar nuevos negocios de empresas productos, o sea, de Europa, y productos que se observan en países europeos. Por supuesto, en la estación de Francia, en la estación de Rotterdam, donde se ve en Stuttgart en Alemania, donde en alrededor existe pues, un todo de negocios. Y, la, y en Málaga, o sea, la ciudad muy cercana, todo, una una estación, los hoteles y los edificios de en general el uso oficina tiene la comunes es común en las estaciones de alta velocidad nacionales e internacionales. Bueno, eh, como eh, resumen de la atracción de empresas, apenas existe una descentralización de grandes empresas desde las principales de metrópolis hacia metrópolis medias y que hay una centralización de empresas regionales eh, del entorno en las estaciones de alta velocidad de metrópolis medias y aparecen oportunidades en metrópolis medias para empresas de hora de servicio de grandes empresas de la el impacto sobre el número de congresos y su localización, hay un aumento de, de asistentes a congresos que va de la mano de alojamientos en hoteles y de Por lo tanto, eso también se puede aprovechar para potenciar la llegada de la AVE, de, de congresos en el hoteles También la distancia, se estima que más o menos en los países europeos y en el resto de España, donde viene la AVE, la, la, la distancia de los congresos hasta la estación varía es, de unos 100 a 500. El impacto sobre el turismo cultural, verdad que el aumento de la oferta eh, cultural ese, a la vista del turismo, en la región teníamos un museos, de museos, centros con colecciones museográficas, algo se prevé un gran aumento de los museos y de tipo de turismo. Al igual que con eh, el turismo del de vino, el enoturismo, se podrían crear rutas por eh, el turismo de Milla, Yecla y Bullas, viendo eh, las de vino, lo que genera también alojamientos. O sea, el patrimonio histórico y cultural no solo beneficiará a Murcia, y a la llegada del la beneficiará porque se hará juntas por todos los municipios de la región. También favorecerá el turismo de peregrinación a Caravaca de la Cruz. Y, eh, a un resumen, pues, bueno, se, se, se puede potenciar paquetes de aves a AutoCAR, que generen eh, visitas a otras ciudades de la región de Murcia comentando por el mundo cultural y generar también ese turismo de, de playa, del turista extranjero que utiliza los CTA de las técnicas. La la la las estrategias para mejorar la calidad y el entorno urbano en la estación pues, eh, se tiende a liberalizar de vehículos a cantonalizar todo el entorno francesa, una, una todo teatralizado ejes comerciales y eh, y bueno, todas las zonas se van a personalizar. Aquí en la región de Murcia eh, podemos eh, tener el punto de, de, de Murcia Río, que es el proyecto de la estación, y toda esta zona será personalizada Por lo tanto, realmente no muy bien terminar. Y las actuaciones en el interior de la estación, pues, por último, por supuesto, podemos realizar y valorizar nuestra estación de Carmen y conservarla. Por lo tanto, en modo resumen, se puede decir que... El AVE traerá el triple de viajeros pues, estimados en 5.000. La generación de más del 21% en los sectores eh, de producción y sectores económicos de empleo. Estrategia de promoción para mejorar los resultados económicos, como puede la intermodalidad, para eh, localizar eh, actividades productivas económicas. Luego, oportunidades para el turismo, de hoteles, de restauración y de golf tener en cuenta los perfiles de turistas sensibles al precio, los turistas a low las oportunidades en el sector inmobiliario de segunda residencia. También en, se cambiará el espacio urbano en la estación generando oficinas, hoteles, museos, cantonales y comerciales y la celebración de todo tipo de congresos también aumentará. Aumentamos otro tipo de turismo cultural de vino, de patrimonio histórico cultural y la estación como hito y como escaparate de muestra. Por lo tanto, la llegada del ave supondrá muchas oportunidades y es súper sí. muchas reto. Gracias. Muchas gracias, Marina. Bien. Queda abierta la... Yo le voy a hacer una pregunta, no sé si se está contestando, está haciendo un estudio, pero por aproximación se ha hecho un cálculo, una vez que se a cabo el tema del ave, de lo que supondrá al año en cuanto a, a millones de euros o a dinero por año, eh, en inversión o en, en ingreso de dinero, tanto a través de los hoteles como a través de esos turistas, se ha hecho un cálculo más en un Eso No se refiere a la venta, porque se Sí, en el, en el estudio... Oye, en, en el estudio, aquí, creo que se hablan sobre todo del entorno de la estación, lo que puedo suponer en el entorno de la estación, ¿no? Luego, en el otro estudio que se hizo, eh, se hablaba de unos 70 millones de euros anuales, pero eso era solamente en el ahorro de tiempo. O sea, era una estimación eh, muy, eh, digamos, muy agotada de lo que podrían suponer, que en 20 años eran como 1.20 millones de euros. Pero era solamente lo que suponía en el ahorro de tiempo. O sea, el hecho de que eh, los viajeros eh, tardaran eh, de 5 horas a tardaran 2 horas. Eso es una estimación que solo hacer los estudios de tráfico. Solamente el ahorro de tiempo que suponía eh, 70 millones de euros. Pero, claro, lo que no se ha estudiado, que son es temas muy importantes de estudiar, ¿cuál es la influencia en lo que supone de, de, bueno, pues de, de empleo adicional y de generación de valor añadido en el entorno y también alrededor de la región? Eh, pues, un incluido, pero pesado, también será pesado. ¿Por qué el incremento de la población residential que aumenta? Porque el empleo sí, pero ¿por qué...? Van a venir más la gente a vivir. Pero... Bueno, el modelo... Eh... Genera un 21% de aumento en absolutamente en toda en la población sí. y el sector económico, evidentemente, si genera mayor empleo, pues genera más personas viviendo en el modelo... donde se ganaría el hablado en edificio altura, por lo tanto, claro que, que generaría población, mayor población, mayor empleo en el sector. En el sector. Sí. ¿Sí? bien. ¿Cuántos barrios se van a haber beneficiado en el entorno de la estación o el área de influencia sí, no sé bien. qué dimensiones puede tener Sí, el área de influencia del metro en sí ha sido 500 metros pero bueno los barrios que se pueden ver beneficiados pues son el barrio del carmen evidentemente barrio mar santiago de cima santiago bueno. ese aumento del 21% es eh, al año cuando esté el ave o sea, es a largo plazo ¿no? a, a largo plazo pero hay un que el aumento el 29% es solo en eh, los empleos como que actualmente existen, eh, el barrio de Carmen es, es tradicionalmente un barrio en el que hay comercio minorista y restauración, población residente y con la llegada de la vez se prevé que se creen nuevos hoteles alrededor, nuevos Pero eso en tres años, en cinco años, en dos... O sea, de, de, de... Bueno, la luz vacia es eh, a lo largo de los años, no hay los años estimados para... Entonces a largo plazo aumentaría la población y el empleo en un 21% en este área de, de 500 metros, ¿no? En los barrios... ¿Han tenido en cuenta en el estudio un elemento corrector? Porque hablamos de Málaga y Alicante, que son ciudades eminentemente con un turismo fuerte. Murcia en ese sentido ocupa un papel secundario, terciario. No sé si ese factor de corrección lo tienen en cuenta en ese estudio. Bueno, en el estudio evidentemente se compara con otras ciudades para... De hecho, en el método aparecen todas las estaciones que hay alrededor de la Alicante, Valencia, para hay estaciones tanto grandes como pequeñas, y todo eso lo hace para enriquecer el modelo y que se vea que tiene validez y que, y que tiene fundamento. ¿qué quiero decir? ¿Es transportable los porcentajes que se han producido en Alicante y Valencia lo que puede suceder uh -huh. en Murcia? Sí, claro, por supuesto. tenido en cuenta estudios hechos en el sur de han dicho que eh, reducimos una hora y media el tiempo de viaje a Madrid que serían dos horas, ¿no? de Muy Murcia bien, a Madrid dos horas y media dos horas y media pues, ¿sí? ¿sí? yo le quería preguntar al presidente si el documento lo van a hacer llegar sí, sí, al sí. ayuntamiento, a la comunidad autónoma sí, que no sí, si a... ¿el documento está público no está web? ¿Sí? ¿puede acceder ahí? y luego ya eh, la difusión institucional está acá ¿esto es pues, Quería preguntarle también al presidente, después de exponer de aquí, ¿qué valoración hacen ustedes de la Cámara de Comercio de, de las oportunidades y los retos que se presentan en este estudio? ¿Cómo lo valoran ese crecimiento del 21%? Sí, si sí, ya lo hemos comentado un poco yo en la intervención primera, ¿no? sí. la preocupación nuestra de la Cámara siempre ha sido defender los temas económicos, ¿no? Y este es un tema económico. Y, y muchos, por ejemplo, pero 10 años se tardó la de llegar desde Alicante a Murcia y se ha notado que lo que pasa es que ha llegado el AVE y también a Alicante, ¿eh? y en función no ha llegado todavía. Y claro, quiera que no, pues nos van ganando ventaja, y ese es el problema que tenemos. Y, y, y la Cámara lo que está deseando es que el AVE esté en marcha, esté funcionando, y para poder todos los sectores que, que, que intervengan en el desarrollo de la región, y, y de, de la ciudad en este caso, lo que sea lo más rápidamente posible y lo más efectivo posible, que no le hace falta porque el turismo ahí lo tenemos, se pasa con el turismo de playa cuanto mejor sean las condiciones para ver y más servicios hoteleros, etcétera, etcétera, más gente viene ¿no? que es lo importante y cuanto mejores medios tengamos, que en este caso es el AVE que estamos repetiendo una vez más deseando que llegue deseando que llegue y también quiero aprovechar para lamentar en las, que no, no hemos discutido aquí previamente sobre estamos hablando del tema económico los beneficios económicos que va a suponer la llegada del AVE no estamos hablando si se hace soterrado si se hace por el aire o se hace por donde sea no queremos, por eso hemos, no hemos permitido que aquí entre la, la plataforma no en el sentido de que no se trata de hacer reivindicaciones de un tipo determinado concreto sino que venga el AVE y lo antes posible por eso sí me estoy explicando lo suficientemente bien, en realidad muy bien yo quería saber, han hablado de un 21% de incremento del empleo, pero, pero sobre qué cifras, de qué cifras parten, de cuántos empleos estamos hablando, de cuánto tiempo. Por supuesto, se ha recogido el número de empleados que hay en ese radio de 500 metros en todos de los sectores, educación, salud distribución, industria y servicios. Pues están los datos recogidos en el estudio, en una tabla la aparece, lo que es que no hemos detallado cada número de cada sector. Claro, que es un modelo matemático comparado a la oferta de transporte que hay, se han visto las direcciones, frecuencias, número de trenes que, llega, que llegaría con el AVE y luego por otro lado está la iniciativa de actividad económica de ese número de población y ciudades que se puede ver. Una una pregunta. Habitualmente este tipo de estudios suelen ser estudios socioeconómicos ¿no? y aquí solamente se centra en lo económico. ¿Han estudiado el impacto social real que, ten, que tendrá eh, la llegada del ave en, en estas condiciones en los barrios del sur? Bueno, no, eh, se habla sobre todo del impacto económico, sí es verdad, pero también eh, tiene relación con lo social, por eso hemos visto el aumento de actividades como el de golf, de, de hoteles. Aquí, todo eso afecta también a la sociedad. Pero no que. Es detallado con Marcón exactamente, no se ha cuantificado el estudio social, podría ser uno de los proyectos que podemos llevar a cabo, pero ahora mismo sería más importante. ¿Alguna no pregunta más? Por pues reiterar el agradecimiento y creo que aquí estamos en la dirección. Intentado, muchas gracias. Bueno, hasta aquí el evento, el impacto económico de la violencia en el mercado de comercio. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Como veo, hay un inmediato que va a pasar en la investigación de los centros ¿no? Vale. Como comentaba. Aquí el acto en la Cámara de Comercio sobre el impacto medioambiental, el impacto económico, no medioambiental, impacto económico, exclusivo, económico, de la B en Murcia. Sé que no se escuchaba en condiciones, <ríe> sé que no se escuchaba en condiciones, pido disculpas, la sala no estaba... El, el audio en la, en la sala no era adecuado, bueno, estaba todo cableado, eso, eso sí, para poderlo, la prensa lo pudiera recoger, pero no acústicamente la sala. En cualquier caso, aquí presentes... y hasta aquí <risa> hasta aquí este este evento ¿vale? vamos a despedir bueno, eso ya <risa> lo veremos cuando lleguemos a la tele sí, pasa nos vemos en un, en un rato. ¿Va a entrevistar? ¿Eh? ¿Va a entrevistarlo? ¿Va sí. a sí. sí. sí. Les puedo hacer un, una pregunta que me, está, que me están haciendo por internet. A ver, ¿Cuál es la fecha segura para la llegada del la... AVE? Ahí no hemos entrado ni tenemos datos concretos. No hay datos concretos. ¿Ni un intervalo de tiempo tampoco hay? Bueno, yo creo que el tiempo está preguntando No, no, el tiempo que, está, que va a tardar en llegar el AVE a Murcia. Sí, es una preocupación muy habitual eh, que, que nos preguntan depende de cómo avance la obra si la obra avanza rápido estará bastante pronto pero como muy pronto muy pronto en el caso en el mejor de los casos hay una hay alguna fecha sí y que no hay... que no hemos entrado en si es el que, el que viene por, por, por, por arriba o el que viene soterrado de todas maneras es que esto no es objeto del estudio o sea, no, no. Lo que se ha presentado está claro, no, pero claro me refiero a que los, los parámetros económicos también difieren en función del año en el que se toma en cuenta ¿no? entonces no es lo mismo que llegue el AVE en el 2022 a que llegue en el 2019 por eso decía que en qué año se supone, o sea, en el estudio, que año se ha tenido en cuenta a la hora de... La sí, si, o sea, financiación de largo plazo en economía son 10 años, medio medios de Eso es, a eso refería. 3, según ahí, En la última reunión que ha habido, la financiación está asegurada, sí. que eso es lo importante. O sea estos datos son para 3, 5 años, lo que ha comentado. Mucho, mucho a, lar, a largo plazo, dicho, a largo plazo. No, no, de lo que Año, sí, sí, sí, sí. Un año y algo, si, llega... es que toda... si estamos hablando de efectos máximos, lo del 21% y demás, pues bueno, no, no va a ser el mismo año que llegue, pero se quiere decir que el estudio no ha entrado... Sí, como como eh, en, en esto hay mucho, tantísima ¿no? confusión, eh, hay tantísimas fuentes sí, que dicen tantísimas sí, cosas... Pero la fuente de información son los políticos, no somos ni los profesionales claro, claro, no, ni eso los no, empresarios. Claro. Esto no era una cuestión de tipo político. De... Sí, no, era económico. Es claro. tipo, tipo beneficio, creo que es beneficio, beneficioso para Murcia, ¿no? Y eso es lo que estamos discutiendo y comentando, ¿no? No queremos entrar en qué tiempo, el mínimo posible. Ahora era, era, era, para, era, era para situar el beneficio económico dentro de un marco temporal, era para ah, eso. Pues esto pasa, vuelvo yo a repetir una vez más y ponemos como ejemplo otra vez el tema de la autovía de Alicante. Es que no tiene sentido que llegue a Alicante y tarde 10 años en llegar a Murcia. Y esto pasa lo mismo, ha llegado el AVE allí ¿eh? y, y no lo tenemos aquí. Y no tiene sentido. Y esa es la queja que podemos tener en el mundo empresarial a través de, la, de las regiones empresariales o a través de la propia Cámara de Comercio. Por eso estamos intentando hacer y demostrarle a, a la gente, a la sociedad, los beneficios que supone en la llegada de la alta velocidad a Murcia. ¿Hay hecho o habrá un estudio también económico sobre el, la llegada del, del corredor del Mediterráneo? Extraerá el haber la llegada del corredor Mediterráneo, es que es, que de... claro, claro, claro, es, que pues, es lo mismo es lo mismo ferment, sí, claro. o sea, estamos ah. hablando que, que llega hasta el, el corredor mediterráneo, llega previamente hasta Algeciras a, en la primera fase por decirlo de alguna manera, claro, hasta, no. hasta Almería que uh -huh. previamente estamos trabajando en esa, con esa labor ¿no? de, de, de, de, apoyando todo lo que sea adelantar y acelerar el tema de la llegada del de, de corredor mediterráneo por toda la costa, porque además merece la pena económicamente supone unos beneficios enormes ¿estamos? pero hace falta eso que llegue que es lo que estamos peleando por ello. Aquí nos, nos están preguntando, porque estamos en directo también, nos están preguntando sobre eh, que el corredor de, del Mediterráneo si va a llegar por fuera. ¿Eso en el proyecto estaba contemplado que llegara por fuera de Murcia? Nosotros defendemos el proyecto de Fermet. Lo que pasa es que es un tema muy técnico que sí, ahora, no. en fin, no, no es cuestión ahora. Primero que hay que tener conocimiento para hablar de él, ¿no? Pero el corredor mediterráneo ideal es el del Fermet que está diseñado que nos une con toda Europa. Muy bien, muchas pues gracias. muy mal, muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues hasta aquí hemos acabado esta retransmisión desde el, el, la Cámara de Comercio en Murcia. Gracias, Dani Zaragoza, por su inmensa labor en esta retransmisión. Cecilio Fea, la realidad contada por sus protagonistas.